Hola, muy buenos a todos, hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y la verdad es que el tiempo se presentaba bastante malo, había, había bastante, bastante lluvia y había también bastantes nubes, pero el caso es que bueno, se ha despejado por aquí en Madrid, eh, luego también esperaba que en cerrada hubiera un poquillo de, de nieve y bueno, así era, pero probablemente ya se haya disipado toda, toda la nieve. Y bueno, estamos a miércoles, eh, durante la semana se han presentado varios problemas, pero es verdad que cuando los atacas uno a uno y te concentras en ese problema, al final eh, los vas sol solventando. El caso es si pones la mente en todos los problemas a la vez, al final es como que no los que consigues cerrar eh, digamos que nuestra mente no es multiprocesador no puede resolver todos los problemas del mundo a la vez así que bueno habrá que ir uno a uno y como dije en el anterior vídeo lo mejor es ponerse metas pequeñas cuanto más pequeñas mejor para digamos autorreconversarte ¿no? eh, si tú superas esa, esa pequeña meta y la consigues cerrar eh, para tu mente pues será un alivio, en cambio si la meta que te pones es muy grande pues eh, es muy difícil de cerrar y al final eh, es un suplicio para uno mismo y la verdad es que supone un estrés para la, la propia mente. Yo me estoy, me estoy dando el caso de, de eso, de de tener demasiadas cosas abiertas y querer abarcar todo y el problema no está en que no tenga la capacidad para, para abarcarlo, sino que intento abarcarlo todo a la vez. Bueno, entonces tengo la capacidad para abarcarlo eh, las cosas de uno en uno, pero no para abarcarlo todo a la vez. Y bueno, ahora cuando iba en el autobús, que por cierto, bueno, los que seáis de Madrid que sepáis que la línea 4 está cerrada, y bueno, ha sido gracioso porque eh, suelo coger el metro para venir hasta aquí, y, y esta vez, no sé por qué, pues he decidido coger el autobús. Y cuando he llegado a lo que es Arturo Soria para coger el metro, pues me he dado cuenta que estaba cerrado. Menos mal porque si vas en metro, te tienes que ir como Avenida América, que está un poco más en el centro, y luego tienes que coger por la línea 4. Pero en este caso, no sé por qué, pues bueno, he cogido el autobús por coincidencia. Hay veces que pasan como que que todos, eh, todo el universo eh, se alinea y todos los astros se alinean y pasan este tipo de cosas en el que, bueno, si hubiera cogido avenida América a lo mejor pues el autobús hubiera tardado más, hubiera pillado atasco también por la hora que es y tal y al final pues no hubiera llegado a tiempo a donde, donde estoy. Y bueno, también he dicho que, que bueno, mientras que voy en transporte público pues me gusta leer, lo que pasa es que bueno, ahora estoy leyendo un libro que se llama Pragmatic Programming, programming ¿no? ya que bueno, soy un programador y y estos libros nunca vienen mal lo que pasa es que bueno es un poco grande y yo lo llevo aquí en una bolsa de, de tela por supuesto de plástico ya ni, ni hablar <ríe> y el caso es que bueno es un poco tocho no tocho porque bueno las letras son grandes y tal te ponen ejemplos eh, es más bien pues un tocho porque es grande tiene además tapadura y tal entonces es poco transportable eh, no me lo puedo guardar aquí en la bolsa que, que suelo que suelo tener entonces, bueno, para mí es un poco más complicado. Eh, intenté buscarlo para mi ebook, eh, digamos, porque el ebook, pues bueno, lo llevo aquí guardado y, y no molesta tanto. Pero la verdad es que, bueno, aunque lo encontré, eh, está un poco más desorganizado en versión ebook. Entonces, bueno, pues eh, la edición, como es además una edición especial, pues la verdad es que, es que se, se lee se le mejor en el libro, eso desde luego. El, es verdad que las versiones que están específicas para ebook, pues eh, Pues se leen bastante bien en el ebook. Incluso uno, si viene en algún, algún esquema, pues eh, en, el, en el ebook te lo puedes incluso ampliar y te puedes poner notas y tal. Muestras bueno, es el libro por si lo queréis ver. Es una, es una edición especial de, de, un, de una edición que salió... Ya hace tiempo, entonces bueno, eh, es la, el 20 aniversario. Entonces bueno, hace 20 años pues, pues había otra, otra edición y no lo he empezado a leer. Eh, ya veremos qué tal, tal se da. Espero aprender alguna cosilla. Eh, está interesante porque... La primera lección, una de las primeras lecciones que te dicen es que nunca dejes una ventana rota porque es verdad que las casas cuando dejas una ventana rota y, y no la arreglas empieza a entrar el aire, empieza a entrar la lluvia que si algún animal, alguna paloma o algún tal y da esa sensación de estar abandonada luego empiezan a entrar personas a hacer grafitis eh, empiezan a, a saquear las cosas, entonces bueno, lo que empezó por ser una ventana rota en un edificio puede suponer que toda la casa pues se vaya al traste, entonces bueno pues esto puede estar reflejado en lo que es en el, en el código, no dejes una ventana rota porque al final puede ser que todo el proyecto se vaya al traste por esa ventana rota, entonces bueno. Si tú tienes controlado esa, esa ventana, pues puede ser que, que no escape toda la casa por, por la ventana. Pero en cambio, si dejas que estas cosas se te pasen y eres descuidado y no lo tienes controlado, pues al final puede ser que, que todo se vaya al carajo. Y bueno... Pues nada, espero que esta reflexión os haya resultado curiosa y bueno, voy leyendo el libro y tal, me parece interesante las primeras reflexiones, pero como he dicho, lo acabo de empezar, llevo como mucho dos lecturas, así que nada, espero que sacar nuevas reflexiones de, de este libro y también que, que, bueno, si os interesa la programación que me lo digáis en los comentarios y, y a lo mejor indaga un poquillo más. Venga, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.